Y esta es la maquinita de los waffles quiero una para mi casa y lo padre de esta máquina es que aquí están los vasitos te sirves la mezcla la abiertes ahí 2 minutos 30 y quedan listos pero lo más chido es que cuando te sirves en el vasito automáticamente se postea en facebook twitter instagram y youtube tu waffle <música> En nuestra habitación, la 2.23. Bienvenidos a nuestro hotel en Texas. Esta es nuestra habitación. La encontramos ayer por Booking.com. Booking. Y bueno, este, pasamos una noche aquí. ver de que bien para el precio: 40 dólares para tres personas dos camas matrimoniales tiene su aire acondicionado porque si está haciendo un poco de frío pero vean las camas están bien nuevas a comparación de las que están en México, en para paracoliste tienes que hacerle así pero están súper ricas las sábanas están bien suavecitas y el colchón también está bien rico tiene su alarma, lamparita, la teléfono. Este ha sido bueno para nosotros es el primero que nos toca con horno de microondas en el cuarto. Casi todos tienen, pero en el área común o así, pero aquí, es el primero que vemos con, con horno en el cuarto. Tiene su refrigerador, el minibar, su televisión gigante, con un cable. Su Escritorio, lamparita, burro de planchar, plancha, sus ganchitos, pañuelos, parahielos, cafetera, secadora para, para ponerle la maleta y su baño. El baño tiene tina, no se fijen, nada, estaba un poco desordenado porque nos bañamos, pero el baño tiene tina. Pues está bastante bien Para 40 dólares Creemos que con tiempo Tal vez puedan encontrar una mejor tarifa O haya otros Pues todavía más baratos Obviamente de 20, 30 dólares Por si se quieren ahorrar Un poco más de, de dinero eh, Pero bueno, esto está bastante bien Incluye el desayuno Desayuno sencillo pero bien incluido Y puedes dejar el carro acá afuera Bastante bien, la verdad Sí, incluso la moraleja es como pues no todos son Holiday Inn, Express o esos... O sea, luego hay, hay hoteles de otras marcas... O de otras cadenas como este que pues no... No sé si es cadena, a lo mejor no nada me más es conocido. único... Pero la verdad es que súper pues, bien... El servicio muy bien... Ayer llegamos ya tarde... Nos atendieron sí, bien... Dos y media a la mañana... Sí, entonces... De hecho la habitación es para dos personas... Le dije que eran tres personas... Y pues no me cobraron nada extra... Fuimos al desayuno y todo... Y sin problema, Ajá, estábamos sí. solos... Entonces lo, la, la moreja aquí es... Hay hoteles, esto lo encontramos por Booking.com, entonces, este, y lo, y lo, lo, encontramos ya de camino, ya casi para llegar, lo reservamos y me dieron esa tarifa y fue así de, era el que ya nos quedaba de paso porque ya era muy tarde, entonces, este, pues, es, es, es, eso, es, es, este, buscar hoteles que no tienen que ser, ahora sí que de renombre o de cadena y pues te encuentras buenas opciones. Bueno. Eh, seguimos, Síganos en nuestros videos de Estados Unidos Vamos a estar haciendo videos de diferentes cosas eh, Y bueno, saludos desde Texas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 O donde está el desayuno incluido del hotel eh, Es un lugar pequeño Y ahorita pues estamos solos Solamente vino una persona Se sirvió el café y se fue Ya o sea, está tranquilo eh, Hoy es domingo De la mañana Está el servicio de 7 de la mañana Y hay fruta eh, hay... También agarramos unos este, muffins Nos hicimos unos waffles Cafecito, juguito, ya, cereal, los pues, que se los vamos a enseñar. Eh, pero en general, pues básico, pero bien. Y, y, y no tienes que pagar nada extra. Ya está incluido en el precio para las personas que se queden aquí. Eh, y puedes agarrar pues, todo lo que quieras. <risa> Estoy dormida. Cuando estoy dormida pasan accidentes. <risa>